¿Qué tal? ¿Cómo están mis cracks? Es porque bastante bien y en este video les voy a presentar a mi hija. Así es, como están escuchando, oficialmente también tengo una hija. O sea, ya sé que es un perrito de juguete, pero es mi hija, miren. Yo la quiero mucho, la amo. Y pues, él tiene un padrino... Él eh, le llama hijastra o algo así, no me acuerdo Pero bueno eh, es, pues su padrino Es mi mejor amigo Este que se es, eh, llama Iker No les voy a dar toda la información sobre él Pero que él y otro compañero mío bastante agradable Que se llama Manuel y Que es mi amigo también Eso creo yo eh, También ellos son sus padrinos Así que bueno Hoy lo que le vamos a hacer a Daisy Bueno, como era de explorarse, se me olvidó decirles el nombre del perrito Sí, claro, es que soy tan tonto como para olvidarme de su nombre Y pues bueno, ahora sí, continuamos con el video oh, Se llama Daisy, se me olvidó presentarles que se llamaba Daisy Cerrar por aquí la puerta para que no nos molesten y bueno lo que le vamos a hacer hoy a Daisy es una locura porque no sé si están viendo que aquí está la y la vamos a bañar así es Daisy eh, yo me la he llevado ya muchos días a la escuela y no sé si noten esto esto de aquí eso blanco que está bien en pantalla pero, este... A ver, este, me pongo la cámara aquí. Fuera cosas. Pero, este... Esto es dulce. Y casi se me le suena a los amigos. Entonces, este... Hoy la vamos a bañar. Por, porque no puede ser mugrosa Y no solo eso. Sino que también... Este... Ay, ¿qué pasó? Ah, ahí está bien. Ahí está bien. Sino que también... Eh, le vamos a hacer un par de cositas Como peinarla y toda la cosa Así que Espero que disfruten el video Y sin nada más que decir, comenzamos Ay, nomás déjenme poner la cámara en un lugar bien Perfecto, espero que no se caiga De todas maneras ¿no se puede poner esta cosa para que no se caiga no, Se va a tapar la cámara Bueno, en caso Aquí estamos eh, y Lo primero que vamos a hacer Es bañarla Así que vamos a la obra. Muy bien, pues ya vamos a bañarla. Y este, Daisy, si ¿estás lista para ser bañada? Eso es un sí. Así que bueno, eh, primero la vamos a bañar y luego peinarla y toda la cosa. Entonces, como tal, obviamente no la voy a mojar porque, por estas, por sus pilas. Y pues, lo que debemos hacer es como que. Tallarla la cabecita con un trapo, por ejemplo. Este parecerá que es un peluche, pero en realidad, como pueden ver aquí, no sé si se vea Es un trapo del Capitán de América, ¿verdad? Bueno, eso lo estoy diciendo yo porque es demasiado tonto como parecer algo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es mojarle esto tantitito. Ahí está bien. Y ahora que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? bueno pues vamos a comenzar a lo que sería poner empezar a tallarla hasta que ya no quede nada y pues luego pues la vamos a peinar y eso toda la cosa entonces voy a hacer un pequeño corte lo que le quito esto así que ahorita lo subo me parece que ya está bien pero eh, creo que también tenía otra parte en la que estaba como plegostiosa entonces pues estoy buscando esa parte que Bueno, yo creo que no, no, no, no Entonces ahora sí vamos a tallarla completa Y ahorita vemos si todavía funciona Se quede bien reñuda, la Daisy, la Daisy de Bobby Blighten No, por supuesto que no Bueno, quítate, toalla Y una vez que esté así bañadita y todo que así la baño yo, obviamente no la mojo porque... Nada no, no se creen, nada no se creen, Obviamente no me mojo porque se puede descomponer. Por cierto, Revisita. Sí, dice que sí. Así que bueno. Eh, vamos a agarrar un peine. No está, no. Este que es bien suavecito. De hecho, miren, también me voy a peinar, peinar yo para que no me fagan en este video. Sí, ahí está. Pero los pelos, pero es que. La verdad. Ya es de noche y ya me iba a acostar, pero tenía que, como mañana sí si voy a ir, pues quiero que la vean guapo mis compañeros y eso. Entonces, bueno, vamos a comenzar a, a empezar a, a acomodarte el pelo. Con cuidadito, eso. Aquí, aquí. Eh, más al rato les mostraré cómo quedó mi pequeña... Así que bueno, supongo que mientras le hago esto voy a hacer un corte o... Bueno, mejor no, porque quiero que ustedes vean cómo este, se lo estoy haciendo. Miren, de hecho voy a hacer su Aquí, ¿ya ven? Bueno. Así que lo que yo estoy haciendo es esto. La estoy tallando, limpiando, pues para que no quede fea. Y pues se vea muy linda. Para que mañana todos digan, ay, qué bonita está Daisy. Porque sí, la verdad sí es que está muy bonita. Y esto por acá. Le acomodamos sus pelitos del trasero. Y bueno, yo creo que ya estaría. Pero todavía tenemos que peinarla y toda la cosa. Uno peinado, no. Pues arreglar un poquito. Para que no digan que está fea. Obviamente no creo que digan eso. Bueno, yo creo que ya voy a alejar tantito así como la pantalla. pues Y creo que vean eso. Eh, la verdad no sé si la van diferente. Pero bueno. Aquí lo que vamos a hacer es... ¿Cuánto doy el Bueno, a si yo creo. Lo que vamos a hacer es ahora empezar... ¡Ay, que les pido! Ahora lo que vamos a hacer es... Como empezar a decorarla, a Daisy, y pues, limpiar un poquito de su collar, y aquí ponerle a Daisy, que en realidad dice como Tutti Frutti o algo así, la verdad no sé, y la vamos a dejar bien bonita, miren, de hecho, voy por algo, espérenme, me estaba esperando, bueno, ya llegué, por lo que fui, bueno, por estas cositas, que la verdad, ¿cuál de ustedes prefieren?, ¿El eh, la morada o el, el rosa? Déjenlo en los comentarios. Y pues bueno, primero se la vamos a probar. ¿Así? Yo creo que sí, no. Es que lo que no quiero es que no se le vea eso. A ver. Voy a estarle viendo cómo le voy a hacer. Y que no se vea esa pinza porque... Sí se ve como feita, ¿no? Con... Para no arruinarla tanto ah, como así? Y eh, yo creo que sí está bien Nomás que como que se ve de sombrero Pero sí, yo digo que sí está bien como la ven chicos? Vamos a ponérselas las dos ¡Qué bonito! Yo creo que le voy a dejar la rosa Porque como que esta está un poco fea para ella Y pues necesita como... Como ella es una mujer, eh, necesita como, pues, sí, algo sencillo, como rosita y eso. Pues bueno, aquí yo digo que ya estaré decorada, la Daisy. Sí, yo creo que sí. ¿Qué opinan, chicos? ¿Está bonita? Bueno, eh, sí, sí está bonita. Para mí que sí. Entonces, bueno. Ay, pero Daisy. Lo que vamos a hacer ahora, pues. Ahora le vamos a hacer como un pequeñito collar que no diga tutti frutti o con lo que diga aquí. No, no se ve nada. Y ponerle como Daisy. Entonces, he tenido una idea. Va que va, chicos. Aquí ya tengo mi cartuchera y una libreta mía. Ok, Daisy, este para allá tantito. Voy a hacer esto para acá. En lo que acomodo mis cosas y voy a hacer un pequeño corte ah no yo creo que mi corte es debo de hacer sí yo creo que sí y voy a escribir algo que diga Daisy qué les parece sí con esta pluma roja es perfecto espérenme Daisy Day. Daisy. Daisy. Perfecto. Ahorita les enseño cómo me quedo. Nomás déjenme terminarlo porque también lo quiero decorar. Con un hueso aquí, que más o menos yo hago así los huesos, y vamos a pintar solo de colores cada letra. Uf, la verdad que creo que sí va, sí va a quedar muy bonita, eh, chicos. una porque la verdad. Como colores oscuros. Entonces, uno seguro estaría bien. ¿Por qué no? day They... Uy. Uy, que sí se ve que hay los colores, chicos. Dey. They... Ya solo me faltan las letras: la S y la Y. El verde. Chale, no ver el rayón verde. Day y por último con un rosito. Espero que tenga, si no, me toca solo con plumón, chicos. Daisy. ¡Perfecto! Y lo que queda de atrás se lo voy a pintar de color azul marino. Con cuidadito que no se manchen las letras. Chale, yo creo que la ahí no se va a ver Porque también es azul Pero bueno, le porque sí se ve No, lamentable No se ve, ¿por qué? Bueno, solo se la pintamos rojo de nuevo ¿Qué tiene, verdad? ¿Qué tiene? Daisy, es que se ve un poco feo Yo Siento que ni el fondo debería de decorarle. Y bueno, pues Espero que le quede bien. Aquí tengo pegamento, obviamente. No se si iba a hacer falta. Daisy Pero ahora que me lo pienso. No tengo tijeras, es por para... ¡Wow! mí. Vamos a empezar. Oye, lo malo es que están muy grandes. Ven el tamaño de estas cosas. ¡No puedo cortarlo bien! ¡Se lo está estropeando! ¡Ayuda! Ay, no, no, no, no, no, tías, que es que no. No, que no. Ahí está. Yo creo que yo voy a guardar esto. Los colores, ¿qué les parece el logo? Daisy. Está bonito, ¿no? Ay, se me cayó. Bueno. Bastante increíble. Ay, no puede ser. ¡Mua! Esa es mi princesa. Se las han sido, chicos, en 3, 2, 1, ya. Yeah. ¡Chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon Su decoro. Y aquí su collar que dice Daisy. Por cámara se ve como que está un poco gorda. Pero si estuvieran aquí en persona, se ve bastante increíble. Ay, de verdad, gracias por acompañarme en esta aventura que tuve con Daisy, mi bebé. ¿Verdad, Daisy? ¿Ven? A ella también le gusta estar con ustedes. Así como chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no, dejen, no olviden dejarme su pedazo de like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ah, y antes de despedirme la noticia que todos estaban esperando aunque bueno yo porque no porque no lo comenté antes pero a lo mejor en unos días de agosto como el 15 de agosto por fin por fin se estrene Poppy Playtime la película así es chicos después de tanto tiempo de retraso, después de otro tipo de trabajo, aunque bueno todavía no lo estoy haciendo porque necesito una compu pero a lo mejor en agosto ya tienen disponible la peli o estoy pensando una mejor idea esperen hasta octubre porque el 31 de octubre se puede estrenar la peli así que bueno, escriban en los comentarios cuál fecha quieren para Poppy Playtime la peli el 15 de agosto o el 31 de octubre, decidan en los comentarios si ustedes se ponen de acuerdo. Y yo obviamente que les hago caso. Así que bueno, espero que ahora sí que les haya gustado el video. Y hasta me suscríbanse, activen la campanita y denme un poderosísimo like. Y ahora sí, ya me voy. Hasta la próxima, mis cracks. Bye. Y gracias por acompañarme. Adiós. Adiós. Voy a cortar el video. Papi, ¿cómo se corta? Ah, ¿Si ¿sí ves ese rojo de ahí? Ah, sí. Bueno, pues córtale. Ayús. Lo llama. Bye. Y... Ay. Y bueno, mejor deja que lo oyo. No, yo, yo, yo. Pim.